acabas por hablar, ¿sabes? He doblegado más resistentes que tú, te lo aseguro. Soy inocente, se lo juro. Bueno, otra vez: nombre, apellido, fecha de nacimiento, profesión: Pedro Pérez, 33, enfermero. ¿Y dónde estabas, Pérez? El miércoles por la noche. A eso de las 12. En la cama, durmiendo. ¿Solo? No, con mi novia. Naturalmente vas a decirme que ella también estaba durmiendo. Pues sí, a las doce. Trabajamos los dos. Tenemos que madrugar mucho. Por lo menos podrías tener un poco más de imaginación. No tengo nada más que decirle. Mira, pues de todas formas vas a decírmelo. ¿Decirle qué? Que no tengo nada más que decir. Si de decir... No te pases conmigo. ¡Que me dejes alpado! Siéntate, Pérez. ¿Qué quieres, que te inculpe también por desacato a la policía? Muy bien. Entonces qué estaba diciendo... Ah, sí, ¿Que, que... ¿Dónde estabas el martes por la noche? ¿No habías dicho el miércoles? Bueno, martes, miércoles... ¿Qué más da? La verdad es que no lo recuerdo ¿Cómo que no recuerdas? Acabas de decirme que estabas en la cama haciéndotelo con tu no. novia No, eso era el miércoles ¡Cabrón, me a... ¡Ah, ¡Joder! ¡Me toda la mano! Se ponen tan está bien, ¿no? Una fractura ¿Y por qué me duele tanto entonces? Ha roto la mesa Coño hace un entrenamiento Además estoy harto de hacerle acusado El próximo día haces tú de policía, a ver si es tan divertido se hacerle Vale mm, Bueno ¿Y qué? ¿Me estoy durmiendo? tampoco un poco, joder, que me estoy concentrando! Vamos, ¿dónde estabas el miércoles por la noche a esa hora de las 12? El miércoles a las 12 estaba atracando el súper de mi barrio Joder, eso no vale, no tienes que decírmelo tan pronto Mira, ya son las 8, se acabó, ¿no? Bueno, además, tengo que volver temprano a casa Mi novia me lleva al teatro de esta noche ¿Y el miércoles por la noche a esa hora de las 12, qué hacías en realidad? Estabas en la cama, como te he dicho ¿Con tu novia? No Con la tuya